Lo primero es reunir todo el material necesario, es decir, gasas estériles, dos jeringas también estériles de 10 mililitros, guantes de un solo uso y suero fisiológico. Es importante lavarse las manos con agua y jabón porque si no, contaminaríamos la parte exterior de los guantes al ponérnoslos. Ahora toca tranquilizar al familiar explicándole lo que vamos a hacer. Debe colocarse boca arriba. Cargaremos las jaringas con suero fisiológico, una para cada ojo. Con una mano abrimos y sujetamos los párpados abiertos. Y con la otra realizamos la limpieza del ojo, instilando el suero fisiológico desde el lagrimal hacia afuera. Y por último secamos con una gasa estéril, una distinta para cada ojo. La idea es evitar trasladar los microorganismos de un ojo a otro.